Hola, este es monstruo, criaturas es monstruos. E intentaré presentarme correctamente, tratando de justificar a este ser y así puedan conocerlo. Antes hablaré un poco sobre mí, solo un poco. Mi verdadero nombre es César, tengo 29 años, soy de México, concretamente del estado de Nuevo León, en Monterrey. Aunque no es mi ciudad natal, llevo viviendo aquí desde muy joven. Y digo joven porque pequeño siempre sigo. Llevo diciéndome esto mucho tiempo, quiero ser músico. Y ese anhelo y ese gusto por querer crear música me ha llevado a estar trabajando en un estudio casero aquí en casa de mis padres al que he llamado WL Studios. Y llevo intentando hacer música desde hace 11 años aproximadamente. Ahora bien, podrán olvidar lo que les he dicho sobre mí. Ahora, me gustaría que conocieran a las criaturas. Me gustaría que conocieran a Monstruo y a las criaturas. Primero, ¿quién es Monstruo? Monstruo es el resultado del surgimiento o nacimiento de varios seres a los que pudiera llamar artistas, pero no estoy muy seguro de ello. Es por eso que a estos seres son a los que llamo criaturas. Aunque monstruo interpreta a cada una de ellas y en él residen estas... Monstruo no es más que una criatura más No es más que otra criatura Una interpretación más Y es que es también una mezcla de todas ellas Digámoslo así, una fusión de estas Monstruo no fue la primera criatura Pero es, digámoslo así, la principal La primera en surgir fue Prince La segunda que surgió fue The Master Freak Y la tercera fue Yes Aunque no existe un orden para mencionarlas Las he ordenado conforme fueron creadas O como fueron haciendo, surgiendo conforme despertaron pero ¿quién es Monstruo en realidad? podríamos decir que Monstruo es un actor y las criaturas Prince, The Master Freak y E.S. son personajes son los personajes que interpreta cada uno con una historia diferente pero que se entrelazan irremediablemente cada uno tiene su origen, su personalidad tanto su lugar como su fecha de nacimiento su carácter, sus usos personales de, teniendo digamos así su pequeño relato que contar esto a través de su música las criaturas. En primer lugar tenemos a Prince. Prince es un músico con influencia o bien con un gusto muy arraigado por la cultura oriental, con la cultura de la tierra del sol naciente, Japón. The Master Freak. The Master Freak es un músico instrumental y productor musical. Es quien realiza en conjunto con las otras criaturas toda la música, todas las melodías, detrás de las canciones, detrás de los álbumes detrás de los proyectos. Jessica y Issei, Yes, a quien llamo más comúnmente solo Yes Yes a diferencia de Prince, a él le gusta por ejemplo el rock, el hip hop, la música alternativa, el EDM Es un poco más abierto, además Yes también ha formado parte o forma parte de las bandas After Fire y mentes conectadas, bandas, bandas que fueron formadas en WL Studios y estos son los tres personajes, personajes ficticios, a quienes interpreta Monstruo, si bien yo interpreto a Monstruo y este es la mezcla de ellos o de ellas, no soy ninguno, aunque cada uno tiene ciertos aspectos y peculiaridades que pudieran hacerles pensar que es lo contrario. Esta mezcla ocasiona que tengan, entre ellos, que tengan entre ellos ciertos rasgos iguales o muy parecidos, que hace que se parezcan un poco o demasiado. Aún así siguen siendo sujetos diferentes. Espero no haber enredado las cosas con esta explicación, con esta pobre explicación antes de iniciar y espero que este intento de explorar entre las criaturas y el monstruo sea un buen inicio y sirva de ayuda para un futuro para aquellos quienes deseen conocerlas y saber un poco más, y e incluso les menciono que para mí mismo, ya que en ocasiones puedo llegar a olvidar que debe existir una línea entre una y otra que las delimite y a su personalidad, por ello pido disculpas, incluso si parece un enredo desde ahora, un disparate y quizás hasta un caos, en un próximo video trataré de, de hablar Darles sobre cada uno de los personajes dedicaré un vídeo por separado para cada una de las criaturas y así compartirles un poco más y puedan llegar a conocerles y a su música su trabajo despedida agradezco que hayas podido quedarte hasta el final del vídeo y espero que de alguna forma puedas llegar a disfrutar de esto de este viaje gracias de nuevo y anticipadamente por por tu compañía y tu apoyo nos vemos pronto buen día dios les bendiga se llenara este fue criaturas monstruo y espero que te haya gustado este inicio mi presentación. Gracias.